Produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en colación, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o en el 91446000 o en esto, Alfredo, pues como bien decía José María, es una parte más de, de la banalización de, de la política. Eh, como Creo que era Pilar la que decía el otro día en Twitter, el dedo y la luna, ¿no? Y nos, eh, continuamente la gente nos quedamos atontada, mucha gente se queda atontada mirando el dedo y no ve la luna. Esto, pues distraen a la gente, a su, iba a, decir, a, a su gente, a su parroquia la distraen con esto, mientras no están en los problemas reales. Y ellos van chupando del bote y siguen viviendo. Lleva mucho tiempo ya. Rico que hablamos de lo que quieren que hablemos. ¿Tú ¿Te das cuenta que hay cosas muy gordas que, se, se, que pasa algo Dímelo y alguien siente casualmente pasa algo Dímelo que aunque sea una auténtica no gilipolleces debajo de nuestros hablamos de nuestro todos de ello porque es la bomba y un día y otro día y al quinto día ya no nos acordamos de lo gordo que ha pasado. Oh. Con eso pasa lo mismo. Yo evidentemente al señor por decirle algo Évole, no le trago, de 2018, en el cual llevó a la, a la portavoz de Podemos que, que dijo, siendo abogada, que toda la comisaría de policía se torturaba. Yo, yo como responsable del sindicato pusimos una, una denuncia penal contra esta individuo. ¿Qué fue de aquello, Alfredo? La archivaron. ¿La archivaron? ¿Era libertad de expresión? Libertad de expresión. Joder, Joder que tranquilo, pero me Pero le di de la opción, quedar. pues estaba grabado, le di la opción al, al tal évole de que me llevase uno a mí, a cualquier portavoz policial, para que ya que la policía no lo hacía, nos de defendiésemos con números y con realidad policial. ¿Y te contestó? No, no, ni se, ni se preocupó. ¿Sabes por qué? Évole, no tienes huevos de llevar a Perdiguero a tu programa. Eh, este corte, un, unas cuentas que ya me, me conocen a mí, a otros y al vice... Y a, y a Negre y a Inda que le siguen y tal pues podéis, que, a que este corte no lo subís esta noche a vuestro y lo vayará lo vuelvo a repetir os lo pongo fácil, 15 segundos como el llorado Rubalcaba, Jordi Evole dos puntos, no tienes huevos para llevar a Alfredo Perdiguero o a Samuel Vázquez o a un policía libre libre ¿eh? a tu programa a hacerle una entrevista, pero hacerle una entrevista calzón quitado ¿eh? no, no esas entrevistas facilonas que le has hecho a gente a Etarras y a gente así o, o amigos tuyos como, como Tegui, llévate a Alfredo Perdiguero si te atreves Bueno, gracias Eurico eh, y además esta mañana he estado viendo, se lo decía Pilar en el Twitter ese, eh, cortes que han hecho de la entrevista de ayer, digo que ni me preocupan, no, la señora esta que está vicepresidenta, esos aspamentos que hace y cosas, me parece que están haciendo otras cosas más que en vez de hacer declaraciones, a mí me pone muy nervioso. Por tanto, no me aporta nada. Eh, ¿Cómo llamas tú la...? Eh, la hello hello kitty hello de conflicto? la política. Sí, pues siempre. Eh, no, me, no me aporta nada y, y el otro sectario menos todavía. Por tanto, no, ni me molesté en, en, en verlo anoche. Pero eh, voy un, un paso más allá. Cuando vemos puntualmente cómo la señora cuenta lo de cuenta y la izquierda la izquierda, la gente de izquierdas, hoy le ha fenestrado, porque tres ocasiones le ha preguntado solamente por quién era más machista, si el eh, Pedro Sánchez o... O el desmis vacío, el, el demonio. Me eh, Pablo, Pablo, Pablo Iglesias, el macho alfa, el macho alfa. Bueno, el macho pues, alfa. pues por eso eh, es que me metieron 80 días la policía, por decir el del moño, cuando llevaba moño. Pero bueno, es la democracia de esta policía que tenemos ahora mismo. Entonces, eh, no, no, no, no no, no, no, gesticulo precisamente porque te iba a arrebatar el balón en cuanto te callaras Pero es que ya no te quiero arrimar más al toro al caballo, no sea que te, se te acabe calentando la buque con razón no, y te no. caiga el número 22. Entonces, a lo que voy es que eh, decían que eh, había sido la, la, la, el, el entrevistador había sido muy, muy, muy cortito, que había sido muy, muy, muy torpe y que evidentemente preguntar sobre esas cosas tan simples, tan banales tres veces y no por el resto de cosas que importaban los españoles Amper. era una vergüenza. ¿La izquierda, Eurico? Si oyes a la gente de izquierdas, porque resulta que en todas las televisiones, todos los contraproductos son de izquierdas, mayormente, salvo tres cosas puntuales. Y claro, y todo, el han defenestrado la entrevista que hizo el señor este, por tanto nada no que decir, que me llame si quiere. Gracias por la, por la por No, la, no, papá. que te llame, lo volveré a repetir. Évole, no tienes huevos para llevar a Perdiguero a tu programa. Carlos García Barreto. Hashtag no tiene huevos. Venga, no, hashtag évole no tienes huevos a llamar a Perdiguero. Igual es un poco largo, pero bueno, algo se nos ocurrirá. Carlos García Barret. Yo no me lo perdería. Pero Perdiguero es un tío, tienes decenas de miles de seguidores en Twitter. Joder, tú te mueves muy bien. Yo Twitter y eso, es que, que Llevo dos como... años baneado por Twitter. Dos años baneado en el cual la gente no me encuentra. Me ponen siempre que pinchas gente que no me sigue. Ojo, que tienes un perfil que tiene material delicado. Y ve cosas puntuales que no hay nada delicado. Pero el Twitter, ¿sabes? ha cambiado y con él los más seguimos lo mismo. Ojo, pero más sigues igual. No, He eh, eh, eh, puesto una queja a la Agencia Española de Protección de Datos, española e irlandesa, y estamos ahí en negociaciones... Bueno, yo, a ver yo tengo a una, una persona a la, a la que quise mucho hasta hace un año, que también estaba baleada, porque bueno, este, esta vez se salía del mapa, la tuvieron baleada, luego cerraron la cuenta, ahora se la han vuelto a devolver, eh, es complicado el panorama de la libertad. Yo tengo solución no, para eso, ¿eh? Carlos, tú tienes un, ya, ya me Trabajo con los mejores peritos informáticos. Lo, de informático. lo o sea, sé, pero... Hay, no, ni, no, hay ni problema. Sí, así que te voy a pedir como el papel de plata del otro día que estuvimos un rato hablando de ello, esta no la des en público, pero esta luego nos... Vamos, a ver los que quieras, pero esta luego nos la Cuéntate. Se puede hablar. A mí lo que me hace gracia es del, del discurso protagonista que tienen esta gente, que parece que quieren que llegue a las personas más de perfil más bajo, a la gente con eh. menos entendimiento, porque realmente no dicen nada. Que se Son discursos banales que realmente, como dice la compañera, son muy generalistas, al final es propaganda comunista, no hacen otra cosa que regalar el oído, pero luego realmente no dan soluciones, no abordan problemas grandes. No se ven... Eh, ya, ya aparte de que ellos siempre anuncian cosas que luego nunca prometen, se repiten con los ...que tienen desde toda la vida... ...van pasando, va pasando el tiempo... ...van haciendo que la gente se olvide... ...y como dice el compañero también... Eh, ...al día siguiente de un problema grande... ...hay una bomba de humo... ...en la cual se basan todos... ...y como la mayoría de los periodistas que hay... ...hoy en día en, en las televisiones que tenemos... ...que ya están, se saben que están más que que bueno, están pagadas ¿no? y la mayoría pues sirven, sirven a lo que tenemos ahora, el Estado que tenemos, que realmente no dejan, no dejan hacer otra cosa que sea hablar de lo que a ellos les interesa. O sea, es que no, no, entiendo, no entiendo otra cosa. Y la política, yo realmente siempre he sido muy apolítico. Yo tengo unas ideas que realmente yo creo que para mis 47 años están un poco anticuadas con respecto a lo que entiendo que es el, el, el derecho de bienestar. No, no te he visto nunca. Sí, hombre, yo, yo milito en Podemos. Lo que pasa que, claro, lo que pasa que estoy de infiltrado. ¿Estás infiltrado? Claro, estoy de infiltrado. Bueno, yo, yo... te conozco y te, te llevo haciendo entrevistas desde hace 10 años. Ah, sí, más o menos, sí, más, sí, o menos. Más, más o menos. Uh -huh. Bueno, pero es, tú eres un profesional, en tu caso es normal. Es cierto que mi, mi sector, eh, mi sector es la inteligencia, ¿no? es la investigación, que siempre tutelado, ¿no? como el que dice, por la Policía Nacional, que son compañeros de... vamos ...todo el respeto a los cuerpos de seguridad... ...y yo trabajo en el aspecto privado... ...o sea yo siempre me muevo en lo privado... ...pero estoy en la calle... ...y yo veo lo que hay... ...entonces a mí la política realmente no me suele interesar... ...pero sí tengo ese termómetro... ...que veo cómo está la gente en la calle... ...cómo está el trabajo... ...cómo está la situación de desesperación de las personas... ...veo toda la delincuencia de cerca... ...y al final lo veo porque... ...si yo cojo mi teléfono o abro el correo en mi ordenador... ...veo todo lo que me demandan las personas... ...yo tengo un formulario, mi página web donde la gente me pide las cosas que quieren que investiguemos y al final son eh, temas civiles porque nosotros somos sobre todo tocamos, lo que tocamos es el tema civil está más, donde nos todo, piden bueno claro está fácil de todo eh, porque por ejemplo yo llevo también homicidios que realmente pues eh, se han derivado en lo judicial como muertes accidentales y la familia quiere una segunda oportunidad entonces esa segunda oportunidad de investigación que ya no la prestan eh, los jueces porque no ven una motivación y cierran, y se nosotros, claro, la suelen archivar, un archivo provisional, entonces nosotros tenemos que darle una motivación al juez, ¿no? Entonces, eh, veo todo tipo de cosas. Eh, entonces, claro, eh, lo que te quiero comentar es que veo la desesperación en las calles, como hemos estado hablando antes del tema de la ocupación. Es una cosa que... El desamparo de una persona mayor, como decíamos antes, con ochenta y tantos años que ya está jubilada, tristemente sabe que le quedan años o menos en, en la vida y que está viendo que pierde todo lo que tiene, esa persona desamparada, eso sí es un desamparo, una persona que ha estado cotizando toda la vida en España, donde ha criado unos hijos, donde son una familia trabajadora, a que venga un inmigrante y que le des… Eh, con un efecto llamada viene y a lo mejor no viene a trabajar y le está dando todo para que empiece desde cero y no cuidamos de los nuestros. Esto es un debate que no podría acabar. O sea, sí. Podríamos estar así toda la noche. Desgraciadamente sí. Ponedme el total de Irene porque una de las derivadas de, de la pantomima de la, del circo este que votaron ayer, el tal Évole y Yolanda Hello Kitty Díaz... Eh, y no la menor, digo, es esa malísima malísima, malísima relación que hay entre Podemos y Sumar, que personalmente a nosotros nos la rasca con perdón, pero eh, no en tanto en cuanto puede ser una forma de terminar de darle la puntilla al figura y a todos sus secuaces y de que a partir de diciembre de enero de 2024 España vuelva pues, pues a, a poner pie en el fondo de la piscina, a ir subiendo y a, no digo ya alcanzar unas cotas de desarrollo en poco tiempo porque va a ser muy difícil, porque han hecho mucho daño desproporcionadas, pero que vuelva a ser un país normal, por Dios. Estaba Irene, estaba contrita. Porque, porque, porque, claro, porque es que ve que Yolanda, que Yolanda tiene apoyo y a lo mejor otras cosas desde la Moncloa y ellos están tristes porque es que no se está contando con Podemos. Y es que Podemos, encuesta de este fin de semana, de voz populi, un saludo al maestro Cacho, eh, les da un 6%. Podemos se queda en lo que los, demos, los que se dedican a la demoscopia llevan un partido del 6%, ocho escaños. Irene Montero. Es muy preocupante que Yolanda Díaz siga reforzando esa idea, esa posibilidad de que Podemos y Sumar no vayamos juntos a las elecciones, creo que eso genera mucha tristeza en mucha gente y creo que a Podemos nos toca hacer nuestra parte, que es lo que estamos haciendo, llegar a más acuerdos que nunca para estas elecciones municipales y autonómicas, defender la unidad y seguir defendiendo a pesar de los reproches lo que creemos que es una buena opción, que es que haya un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar para concurrir ir a las siguientes elecciones generales. Bueno, voy a, voy a hacer una excepción y voy a poner seguido otro total de otra dirigente de Podemos también, en este caso bueno, es portavoz y aparte pues es, eh, es una dirigente madrileña de, de ese partido político que ya está hundido, por eso les llamo hundidas Podemos, porque me parece bien a mí, igual que ellos llaman a otros otras cosas, que es Alejandra Jacinto, creo que se llama, que es una chica también que fuera de Madrid, creo que la conocen en su casa y solamente se iba a cenar. Alejandra Jacinto, lo que está es muy dolida, porque en otro pasaje de la entrevista, Yolanda Díaz dijo que no, no lo dijo, es que cada vez es que nos quiero castigar, porque la entrevista era medio camino entre el infantilismo barrio, se sabó la payasada y, y, y, y episodios bochornosos como el que hemos visto. Dice, bueno, dice, tú confiesa, confiesa, Yolanda que está sentada en Madrid, le decía el, el figura, el comunicador, ¿tú le vas a votar a Podemos o le vas a votar a Más Madrid? Tal, hombre, hombre, Jordi, ¿no? no me preguntes eso, no me preguntes. Ah, bueno, entonces le vas a votar a Mónica García, claro que le va a votar a Mónica García porque la tiene integrada en su plataforma. Y claro, pues esto a los de Podemos de Madrid les ha sentado a cuerno quemado y esta mañana pues estaban tristes, pobriños. Alejandra Jacinto. Pregunta: Yo lo que me siento es convencida, convencida de estar haciendo las cosas bien, convencida de haber sumado en Madrid con todas las fuerzas políticas que han querido sumar, Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, y preparada para desalojar al gobierno del Partido Popular de la Puerta del Sol. ¿Qué tal? Buenos días, por volver a intentarlo. Bueno, eh, me da igual con mayoría absoluta, hombre, vosotros lógicamente, igual que Vox trabajará para obtener el mayor número de escaños posibles en la Asamblea de Madrid, la mayoría absoluta son 69, pero lo cierto y verdad es que os lo están poniendo en bandeja. Si es que la izquierda, lo vuelvo a repetir porque ya me ha llegado la onda de que molesta mucho, no vais a ganar ni en los próximos 50 años, ni en un siglo entero, ni, ni entrando por la ciudad universitaria. Y desde luego con estas figuras, vamos, olvidaos, después de, además de habernos aplicado 155 a Madrid, claro, con esto estaréis encantados, si es que os están poniendo el triunfo bandeja. A vosotros y a Vox también, quiero decir, porque al final pues pues pues se trata de que las cosas sigan funcionando como han estado funcionando hasta ahora. Pues no había visto estas declaraciones de Alejandra Jacinto y es el fiel reflejo de la circunstancia de que ni siquiera van a alcanzar el 5% que les dé representación parlamentaria. Ojalá porque la tontería son siete callos, eh. Efectivamente y por tanto van a contribuir con ello a darnos la mayoría absoluta, pero la mayoría absoluta nosotros la vamos a ganar convenciendo a los vecinos de la Comunidad de Madrid convenciendo a los madrileños de un modelo que lo que busca es la libertad individual, la generación de riqueza mediante el esfuerzo y una esperanza de futuro basada efectivamente en que haya oportunidades para todos. Y el modelo de Alejandra Jacinto y Podemos es lo que llaman la nueva izquierda, el comunismo vestido de Armani, que lo que propugna al final es la paguita, eh, el dirigismo y la intervención de la economía que nos haga dependientes del Estado y por tanto que no tengamos un proyecto de vida para el futuro. Oye, como me quedan pilar pocos minutos para, para terminar este bloque y para que el último entre limpio y ya veréis por qué, con nuestro muy, muy común y buen amigo Sergio Fidalgo vamos a hablar de Cataluña y vamos a hablar un poquito del, del Barça, de Joan Laporta y de todo lo que tiene que ver alrededor. Eh, por eso el pantallazo de Pedro Sánchez del figura en el correo. Le daba una entrevista este fin de semana al grupo Vocento. Venga, Pedro Sánchez. Los, no creéis que esto se lo siento mucho me he equivocado no volver a pasar No, pido perdón a las víctimas por los efectos indeseados de la ley del solo si es, y bueno el titular claro, es un titular de prensa generoso porque el tono, a mí no me sonó nada pero, pero para nada, a tono contrito a tono de, de chaval que le ha pillado la madre robando chocolate de la nevera, papá, perdóname no, no, no va a volver a ocurrir esto, no, si sí hay que pedir pero es que es arrogante hasta cuando intenta no serlo y hasta claro los que ya están viciados, que son cinco años y es mucho tiempo y tal, ¿no? Entonces, eh, pide perdón ahora seis meses después, pero, pero los tipos siguen diciendo que es una buena ley, siguen diciendo, Pilar, que esto han sido errores técnicos. Y ya, bueno, lo de estos días, Irene Montero, ya el otro día que lo pusimos aquí, pero como chiste, y nos reímos un rato por no llorar, porque hay casi 100 violadores en la calle, Irene Montero diciendo, después de sacar pecho, perdón, durante meses, que esto era una ley suya, un éxito y tal, que no, que el marrón era Pilar, yo. Que eran los socialistas. O sea, es bochornoso. Sí, como tú dices, el... El, en el titular es muy generoso porque el, si hay que pedir perdón, esto dice mucho del claro, personaje, es, es. de la poca moral que tiene. O sea, no chula, pide. Hombre, chulería, chulo, total. Chulo. O sea, como dicen, si, hey, a estos pobres que me están haciendo aquí ruido y, y molestando, pues oye, mira, si hay que pedirles perdón para que se tranquilicen a estas mujeres que han visto a sus violadores puestos en la calle antes de tiempo, eh, pues oye, mira, se pide perdón y que se callen ya. Eso, eso. Que se callen ya, porque... Y, y luego también cuando decimos la ley de Irene Montero, la ley es de Sánchez, es del gobierno de claro, Sánchez. Claro. La, el, la ley que ha provocado eh, lo, este tsunami contra eh, las mujeres es la ley de Sánchez. No lo olvidemos. Eh, por mucho que diga ahora si hay que pedir perdón, a mí es que me provoca... ¿Qué te dirías? Esa forma de hablar eh, tan superficial con la mandíbula que se le descuelga. Sí. si Se le pone cara de... No sé cómo decirte. No, lo más que o sea, se le muy rígida en algunas ocasiones y no quiero profundizar, no quiero profundizar, pero luego se ha hablado, sí, a veces, y... porque es que es, es muy evidente. Sí, sí, y es vergonzoso. Y luego... Y, de mandíbula, de sí, eso, y en política... Se pide perdón asumiendo responsabilidades. ¿Quién ha asumido responsabilidades vale. de esta ley? O sea, ¿pedir perdón qué es pedir perdón en política? Siete sí meses después, Pilar. Hombre, sí después. Pero yo, yo pido sí perdón después. si te piso, y te, piso ley, y te hago daño. A los dos meses dijo que era la mejor no. ley que había para, para en España, una ley extraordinaria. Exacto. Dos meses después de esto y había gente quedando en libertad y con la rebaja de condena. Dice Zurico, hay 943 que se han beneficiado y 103 en libertad. Ojo, faltan cuatro audiencias provinciales y faltan cuatro tribunales superiores de justicia... Que siguen sin suministrar los datos. Claro, y han estado cinco semanas en, en, en asunto oscurantismo porque no han querido comunicar la información. Que yo, ojo, que a ver, esto, a ver dónde viene, que casualmente oculten cinco semanas los datos de los que hay. Y ahora, como tú dices, eh, pide perdón. ¿Pide perdón siete meses después? Claro. Y ahora, para pedir perdón, tienes que asumir que ha habido. ¿A quién ha cesado? ¿A quién ha dimitido? ¿A quién ha... A nadie, por tanto, este perdón que perdones y que gaitas, como diría mi abuela para descansar. Es que no sí. me toquen los pies, que es que no tiene razón de ser sí. que es que esto es de cara a que quedan un mes y pico para las elecciones y como han visto que el goteo de votos y todas las, y todas las encuestas le ha perjudicado severamente, a lo mejor es para el carmen los suyos pero que tengan un poquito de sentido común que estamos diciendo, a falta de cuatro audiencias provinciales y cuatro tribunales superiores de superior justicia hay, nove, las últimas cifras 943 agresores sexuales que se han beneficiado de esta ley siendo tres liberados, puestos en libertad ¿Vamos a enterarnos si por un casual alguno de estos vuelve a pecar? Voy a pecar. ¿Vuelve a... a, a, a, a reincidir, delictivo? lo hemos a reincidir, comentado a, en los pecar, últimos meses. A ya, bueno, pero no, igual, no a reincidir. No, igual. Y, y yo esto, las dos o tres veces que lo hemos comentado, siempre lo digo con muchísimo cuidado. Dios quiera que no haya que lamentar una desgracia, y no quiero eh, no quiero citarla, pero todo el mundo sabe a lo que me puedo referir. Es decir, a algo irreparable que puede ocurrir. En mi despacho ha entrado... Esto es o, parte o, de tu territorio también, para que lo seguro lo que recibes gente todos los días. En mi despacho ha entrado recientemente, hace como tres semanas, una familia, la cual sufrieron un asunto de violación Ajá. y el individuo está en la calle. Bien. Y en mi despacho ha entrado precisamente ese control de esa persona porque se sienten desamparados. O sea, hazte una idea de que eso es un efecto colateral de lo que se es está ahí. Es un daño más, o sea, eh, eh, que tengas que acudir al ¿Y qué sector se puede privado. Hacer, le pregunto al Carlos García Barret, profesional del de, bueno, sector privado, la policía, es que tampoco puede dar abasto no a todo. Si no hay denuncia no van a entrar, no pueden entrar. No o sea, pueden entrar hablando... además porque no hay denuncia. Y entonces, claro. ¿qué, ¿cuál es la recomendación? Porque claro, eh, conocimos el caso de una persona en Zamora, como es mi ciudad, pues, pues, pues, eh, y además que creo que fue la primera, que salió el tipo y la amenazó varias veces, además públicamente, para en términos muy gruesos, y claro, ya aterrada, en, en horas 48, pues, pues tuvo que irse de la ciudad. Pues precisamente están contratando los servicios, por lo menos en mi despacho ha entrado eso, el servicio de vigilancia y control a una persona que acaba de salir precisamente amparándose con esta ley. O sea, no hay más. ¿Qué es más Tienen sutil? que gastarse el dinero sí. para que esta familia esté tranquila. ¿Qué es más sutil, Carlos? si te va más porque para dar pistas a estos hijos de satanás. ¿Qué es más práctico, control, eh, de proteger o establecer un cierto sistema privado, claro, de contravigilancia eh, o de escolta a la víctima o vigilar al posible agresor? Al agresor. Siempre. porque normalmente se monta un operativo evidentemente eso es un coste muy grande para la familia es que eso vale pero, mucho dinero. Claro, pero según el patrón de vida de esta persona, en este caso la, la chica afectada sí. la familia han hecho una recolecta para poder pagar los servicios nuestros de investigación, donde controlamos cuando ella tiene que salir, igual que se le hace un servicio de escolta a las mujeres con el tema de, de violencia de género, y por ejemplo nosotros en Andalucía lo paga la Junta, pues exactamente igual nosotros montamos un operativo de vigilancia a esta persona. Y es lamentable, pero es que es así. O sea, una persona que tiene miedo, que por fin se queda tranquila, y sabes que puede ser que salga, y en este caso ha salido. Y han tocado a mi puerta para que controlemos a esta persona. O sea, estamos hablando que directamente repercute en el ciudadano. Para que ella solamente, o sea, me refiero para que Irene Montero se eche flores sobre una ley que es estupenda para la mujer y lo que nos está dando cuenta es que ha metido la pata hasta el fondo. Es la segunda vez y la última que en este programa, porque nos queda muy pocos pavos, nos queda media hora o poco más, voy a repetirlo. Siento auténtico asco. Alfredo, querías decir algo? Eh, Daniel Pardial, escarcelado en enero, que se rebajó la condena con la ley del solo si sí es sí de 15 años a 9 años y medio. Esta mañana los mozos han advertido que se han, le han perdido la pista. Agresor, violador de 17 mujeres y escarcelado por la ley de solo si es sí. Si. Veremos a ver si este individuo agreda a una mujer. Es un depredador. Ese hombre, 17 17 ese mujeres, hombre eh. reincide seguro. O sea, no es por nada, es que es simple estadística, es que lo sabemos. Es un y además es así. que, claro, si se le ha perdido la pista, porque volvemos a lo mismo, las, la, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya sea la, la Policía Nacional, la Guardia Civil, o en este caso los bosos, que son los que están facultados, es que no tienen tampoco capacidad, aparte de que, como bien se, bueno, decís, si no hay denuncia no puede intervenir y tal, pero claro, es que ese fulano, ese individuo, ese, ese, ese caralla, puede aparecer por cualquier punto de Cataluña o del resto de España. Y ha podido hacerla ya, ya ha podido hacerla. No ha podido hacerla no no porque muchas víctimas luego lo no denuncian, José María, luego lo no denuncian por miedo, por, por, por auténtico pánico, Correcto. denuncian a los ocho meses. Lo preocupante es que ya no está localizable y cuando una persona mala de esa naturaleza no está localizable es que ha podido hacer algo. Pero lo más grave de toda esta historia es que eh, estos efectos indeseados que ellos dicen efectos indeseados estaban en el informe del Consejo General del Poder Judicial, es decir, estaban advertidos y por tanto nadie se puede llamar a sorpresa que se hayan rebajado estas condenas y que algunos de ellos estén en la calle. Del mismo modo, lo que hemos dicho antes con la ley de vivienda, en el informe del Consejo General del Poder Judicial se advierte que se invaden las competencias, se ataca el derecho a la propiedad privada y va a provocar ese efecto de restricción de oferta. Bueno, eh, hablamos de esta ley, Como mujer, las no creo que haya una sola mujer que se sienta más segura, más segura, ahora que hace ocho meses. Pues desde luego que no. Además, esa, eh, en algún momento los agresores salen de la cárcel. O sea, durante el proceso de juicio y cuando se dicta sentencia, la víctima asume esa pena que a su violador o a su agresor, eh, bueno, tiene que cumplir lo asume con dolor, porque para ella, o sea, para cualquier víctima, ojalá estuviera, sobre todo cuando son depredadores sexuales, estuviera toda la vida. No es así. Eh, sale, tiene una fecha de salida. Para estas mujeres, que ese agresor salga antes de tiempo, le provoca tal estado de ansiedad, de, de, de indefensión. O sea, es que no, no es una cosa eh, insignificante es algo altamente preocupante. Es que había un pilar gente que se ha tenido que marchar a su casa, sí, de su casa, sí. a su pueblo. Había claro. mujeres que el, el agresor sexual, en ese caso, era su pareja o conocido, del. De, y se han tenido que marchar del pueblo porque saben que queda libertad del individuo. Uh -huh. Es decir, no hay recursos legales ni policiales para poder ir a ayudar a esa mujer o sí, protegerla sí. a ese individuo, porque como esta gente ya dice ya cumplió su pena y ya es completamente libre, uh -huh. mira, cuando decimos... Como ha dicho Carlos, cuando los psiquiatras y psicólogos dicen que este individuo, este perfil delincuencial es el que más reincide porque son animales, eh, eh, son depredadores sexuales y como tal en España la castración química no existe, solo existe la inhibición química en la cárcel, si lo pide el reo pues no pasa nada, nadie no nada de nada. Y encima se les beneficia porque hacen cursos de raptación social, sin más. Pero el distinto animal cuando sale a la calle vuelve, vuelve a pasarles otra vez y por tanto este individuo a 17, eh, no te he dicho cuatro, 17. Eh, y gracias a esta ley, porque claro, las dos magistradas que hicieron la ley de Podemos, el fin máximo era rebajar la pena. Es decir, la horquilla de, de reducción de pena por abajo era hasta dos años. A está la han reducido de 15 a 9 años y medio. Pues que claro, ahora que den explicaciones, porque todo el mundo se acuerda de lo que ha o deja de hacer. ¿Quién se ha acuerda de las víctimas? nadie y esa es la pena. Las perjudicadas son las víctimas y a las que, hay que proteger es a las víctimas y en este caso a las mujeres. Desde el punto de vista, bueno y luego te, si quieres añadir algo también Carlos y nos vamos a, a publicidad, Alfredo le pregunto al, al subinspector, al inspector de policía eh, ¿hasta qué punto son efectivas dos cosas? Las pulseritas estas de, bueno lo no voy a decir porque a lo mejor en algunos casos ha podido salvar una vida. Las pulseritas y las órdenes de alejamiento. Efectividad real y práctica de eso. Mira te diré las pulseritas son antes han probado con violencia de género pero ninguna mujer ha sido asesinada con pulsera puesta. Bien, ¿Vale? O sea que es, es eficaz. Por lo menos, intimida a la, al, al agresor. Vale, vale. ¿vale? Primera, nada más que hay, fíjate tú, Eurico, eh, nada más que hay 2.700 pulseras puestas en España. Solamente. Porque ¿Sol por muy caras, pregunto, pregunto. No, no, no, no es que son muy caras todo. porque a mí se, han gastado, se gastan 535 millones en, en, en Ministerio de Igualdad. Que yo siempre he dicho, si utilizasen recursos, eh, en recursos policiales sí. y recursos como este caso, igual hablábamos de menos muertas, pero a lo mejor es que nos interesa. Porque por desgracia de la ley en España, si la víctima o el abogado de la víctima no pide la pulsera, no se la dan. Es decir, el, el juez de oficio bueno, no porque da. Es, porque es justicia rogada, pero lo malo ¿Claro? es que la pida. Bueno, pues ya, pero si te acuerdas. O, o si no, a la yeah. Te puedo asegurar que una mujer realmente agredida a violencia de género cuando va en juzgado Está tan de los nervios, tan hecha polvo y yeah, tan desquiciada yeah, yeah. penal uy, penal, eh, eh, Moralmente, Psicología, que al final eh, eh, está reventada Por tanto, solamente se ha probado violencia de género y te digo Y ninguna mujer con, con pulsera, tanto ella como él Porque eso es un, una, una, una interrelación entre el que la lleva y la mujer No ha habido ninguna mujer agredida con pulsera Primera, no sé cómo va a funcionar con agresores sexuales Porque el agresor sexual nunca agrede otra vez a la misma víctima. Es decir, nunca agrede pues a, una, a, a una... Por tanto, a ver cómo están esta gente tan inteligente, cómo hacen para poner pulseras o a todas las mujeres con respecto a los agresores sexuales o cómo se le ingenian. No tengo, yo A mí no me pagan por pensar esto, y cobran tanta gente mucho más que yo por pensar y, y, y cuando suelen pensar piensan con el culo y así nos va, pero bueno. Segunda cosa, órdenes de alejamiento. Vale. En España, fíjate, la pena por donde el alejamiento tiene más pena que la agresión, la agresión en sí. ¿Sí? Por tanto, en nosotros en violencia de género y normalmente siempre a, a, a, a, a, detenemos por en cuanto hay un acrementamiento de condena, detenemos y hay juicio judicial. Y en algunos casos tiene más pena el acrementamiento que la, la condena por la posible agresión que había en violencia de género. Órdenes de alejamiento, claro. ¿tú ves, tú ¿Se ves la reincidencia cuando, cuando se quebrantan las ordenes de alejamiento? A nosotros nos contratan mucho para eso. ...precisamente porque hay personas que se acercan... ...y dice mira... ¿De cuánto yo... suele ser? ¿De 500 metros? ¿De 1.000 metros? Sí, hablo claro. me, me pongo en la posición del público que no domine este asunto. Sí, 500 metros, eh, 300, 200, pero, es que bueno, depende también. Esos de ahí a tiro piedra. Claro, pero también depende, o sea, depende... ...porque si tú, por ejemplo, estás en un municipio rural... Ya. ¿Cómo controlas tú? Si vive el violador cerca tuya... Que la pareja de la policía es, local o la pareja es, de la Guardia Civil, del cuartelillo, que solamente hay tres personas y un comandante de puesto, sí, es, es que es imposible, es prácticamente imposible. imposible. Eh, a mí me han contratado también de la, otra, de la otra parte, cuando hablamos de violencia de género, que muchas de las mujeres se, se, se apropian de esa ley para beneficiarse. Y en este caso me han contratado el denunciado que no sí, ha pues, hecho nada. Denuncias de, falsas. Correcto. Hasta 20, hasta 30. Yo salgo hasta... con mis amigos en el pueblo y mi ex... Me está buscando en los pubs, o sea, me quiere buscar la ruina. Realmente, eso también. Entonces, el tema del orden de alejamiento es un arma de doble filo cuando el punto de inflexión es lo que dice el compañero. Nunca el violador suele reincidir con la misma víctima. Entonces, ¿dónde está aquí la efectividad? La pulsera, evidentemente, es como ponerle una lapa a un coche, como ponerle un GPS a un coche y saber dónde está la persona. Sí, pero, pero realmente. Pero no sabes lo que va a hacer. Claro, yo te puedo poner una lapa, sí, a ti en un coche claro. y seguirte, pero sé dónde estás, pero no sé lo que estás haciendo. Entonces, el tipo está chiquitito y qué. Yo tengo que estar ahí, tengo que hacer una fotografía de esa persona. Yo te puedo poner una lapa en el coche y saber cuál es tu patrón de movimiento, dónde estás, hacer un histórico de movilidad. Pero luego, si yo no estoy para hacer una foto, no voy a saber lo que estás haciendo. Entonces, eh, yo creo que ahora mismo están todos los violadores en España frotándose las manos, esperando que su abogado tenga el papelito para sacarlos de la cárcel. Y ese es el resultado de esa ley, no hay otra cosa. Gracias, Irene. Gracias Irene Sinónico, por supuesto, gracias Ione Velarra, gracias Victoria Rosel, gracias Pedro Sánchez Castejón y gracias Yolanda Díaz, que también le dijiste y con esto rematamos el bloque, que eh, te vas a oponer, vas a votar que no a las reformas que se están consensuando y pactando en los últimos días con el Partido Popular para tratar de corregir cinismo del Partido Socialista. Vale, lo que ustedes quieran, pero para tratar de restañar, no de restañar el daño hecho, que eso es imposible, sino de que no se produzcan más situaciones como esta. Gracias. Gracias, Pim Pan. Gracias, que estás más preocupada del, del dedo. Simple, el dedo es la calculadora. ¿eh? Porque ya saben que fue Pala la que dijo el otro día que para qué diablos servían las matemáticas estudiarlas cuando con una calculadora. Y, y dije yo, joder, qué mal pensado soy, que llevo semanas pensando que esto del dedo iba de otra cosa y era para la calculadora. Gracias a todas las señoras de Podemos y a Pedro Sánchez Castejón. Último corte de publicidad y regresamos enseguida. Thank <laughs> you.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 el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Don Sergi Fidalgo, Sergio Fidalgo, amigo por encima de todo, director del catalán.es y amigo también de los espectadores, eh, no solamente de periodista digital, de la retaguardia, sino también de los intocables de Distrito Televisión. Muy buenas noches, ¿cómo estás, maestro? Muy buenas noches, es un placer estar aquí en este foro de libertad y de tolerancia, que viniendo de donde venimos es un placer y, un, y, marav y es maravilloso. Oye, Sergio, por razones personales y de la, de la amistad que nos une, te quiere saludar Pilar Castellanos. ¡Hombre! Sergio. ¡Maestra! Hola, ¿qué tal? Maestro tú, maestro, tú siempre, y lo sabes. Oye, bueno. qué, qué alegría verte. Tú sabes que siempre tienes la ventana de la libertad abierta en casa, ¿eh? Sí, sí, sí, desde luego. Sí, en Madrid, sí. Bueno, no todo Madrid. No todo Madrid. De, ahora, ahora no vamos... todo Madrid, pero casi que el 99,9% sí creo. Sí. Es un placer estar ahí con, con vosotros, con gente que tolerante y con gente que luchadora. Oye, ahora, ahora vamos a hablar de ese episodio porque nuestros espectadores a lo mejor no lo están entendiendo pues en natural. Y ahora al final de la conversación con Sergio lo, lo, vamos, lo vamos a explicar porque le han, les han censurado un libro, algo siempre reprobable. Vamos a ir por partes que diría ya que el destripador, que creo que nunca llegó a existir. Ahora se lo pregunto a, a Barret porque siempre he tenido esa, esa duda. Oye... Eh, Sergi, yo sabes que de deportes lo, lo justo, eh, digo, eh, de, de verlos por televisión y, y de entender. Me gusta practicar, solo unos pocos, y cuando soy yo el que está, el que está en la cancha. Pero, eh, ¿qué te ha parecido esta mañana la rueda de prensa? Y ya, os desvelo el, el, el último asunto que vamos a tratar de Joan Laporta. No solamente tiene que ver con el fútbol, sino que, como hacen siempre, en Can Barça, en los últimos años, ¿no? en las últimas décadas, lo entreveran todo y ya lo mezcla todo como sois o son tú no porque Sergio es perico de toda la vida Sergio es un eh, sí. impenitente hasta que se muera aficionado y no sé si socio del español pero eh, el caso Enrique de Greira hace mucho tiempo que ha trascendido lo estrictamente deportivo se ha convertido en un escándalo de corrupción de primera división la agencia tributaria por un lado la fiscalía anticorrupción por otro eh, estamos hablando de pues eh, no, no recuerdo la cifra ahora mismo en siete años pero una barbaridad ¿7, 17? O, o más, más, más. 20 vein, veinte años. 20 veinte. Ve, veinte años eso bueno, es. No, no, no, no, pues fue hasta el 18, perdón, no tiene razón. Eh, 16, 17 años. Me, me sí. sonaba a mí 17 años, eh, sí. 17 millones de euros, eh, pero tenía, tenía la duda. 7,3 millones de euros. Si, euros son 7 siete millones. 7,3 siete no millones de euros y ha afectado a distintas directivas. Esta mañana una de las cosas que trataba de hacer yo a la porta es echarle la culpa a Sandro Rosell y, y a Bertomeu, que bueno, que él ya se lo controhecho, y que además con él esto muy poquito, y que además que, eh, pues como siempre echando valores fuera y atacando, que le resulta un poco sonrojante, ¿no? o algo así ha venido a decir, que el Madrid, el Real Madrid se persone como acusación particular, cuando tradicionalmente fue el equipo del régimen y tal, hombre, a ver si va a tener que recordarle al paisaje más joven, quien fue la primera mujer del señor Laporta, y gracias a quien fue, empezó a, a, a, ser, a ser alguien en, en, en la vida. Vamos a ir por partes. ¿Qué te ha parecido las explicaciones que a todo esto? Desde que estalló este caso hace ya algunos meses, no había dicho ni Pamplona las explicaciones que ha dado esta mañana yo a la puerta. Bueno, primero que no no ha sido explicaciones. Ha sido un mitin vale o sea, o sea, cuando tú en vez de aportar datos e intentar poner luz sobre el asunto te limitas a decir que la culpa es de, la anterior, de anteriores directivas del Real Madrid, de Javier Tebas de la Liga y vienes incluso a vender que ha sido una especie de ataque a Cataluña porque ha llegado a decir que ha sido un ataque a Cataluña que hay poderes ocultos que quieren que la catalanidad que representa el Barça en todo el mundo no luzca y que le están persiguiendo o sea no ha sido, no ha sido, informativamente ha sido, ha sido cero los periodistas que hayan ido pues han perdido una mañana porque se podía haber quedado perfectamente en su casa haber puesto la radio, haber escuchado el show y no, hubiera, y no, y no, y no hubieran perdido el tiempo por lo tanto no han sido explicaciones y si la verdad, si después de todo, lo, de todo lo que se ha escrito después de todo lo que se ha desvelado es que hoy mismo ha sido portada en el diario El Mundo hoy mismo el diario El Mundo pues hombre, ha revelado como una, una, una de las principales consultoras, auditores de, del mundo, K, K, KPMG, avisó a Barça que la porta elevó un 102% el pago Negrera. Y encima este señor ha, ha intentado echar balones fuera, decir que esto no va con él y, acusado, y bueno y ha intentado sobrecer otras directivas del Barça. 102, por cierto. De, de, de incremento bajo, bajo la primera, bajo, recordemos que la porta fue presidenta hace unos años. Por lo tanto, ahora la porta dice que no tiene nada que ver cuando sí que tuvo que ver. Otra cosa es que ya prescrito, eso, eso ya es otra historia. Pero bueno, es, de esto ha hablado poco. La portada del mundo de hoy ha hablado poco. Lo que ha hablado mucho, sobre todo, es que hay una conspiración judeo-masónica internacional, española malvada, merengue perico, lo que ustedes quieran, para ensombrecer la inmaculada imagen del Barça. El Barça lo que no se merece es, es, es mmm, eh, dirigentes irresponsables como Joan Laporta. Ponedme, ponedme la portada del mundo ya que la ha citado Fidalgo, pues ponedme la portada con una información del compañero Esteban Urrichteta, que la tenéis, la tenéis por ahí. Ahí, ahí, lo, ahí lo tienes, Sergio. De, y a esto, de, es que yo no he escuchado las, do, las dos horas de de prensa, entre otras cosas, porque tenía muchas cosas eh, y mucho trabajo o mucho más interesante y urgente que atender de esto no ha dicho nada de lo de lo de ni nada de esto ha fuera de todo es que es todo lo que to, cualquier, o sea, es que no ha sido una rueda de prensa es, es que ha sido un meeting <risa> es que ha sido un meeting básicamente eh, cómo explicarlo yo sé que cuando, cuando, cuando vas leyendo, mira, la, lo ves, es, por ejemplo, Luis Mascaró, que es el director del, del, del Sport, eh, titula su crónica, La puerta señala a los enemigos, Tebas y el Madrid. Es que eh, <risa> se la han comprado, es que no se la han comprado, racha. la prensa de aquí obviamente se la han comprado. Se le, ah, no, no, cuando has dicho se lo ha comprado la prensa de ahí, le ha comprado el argumentario, pensaba que claro, te estabas claro. refiriendo a otra cosa. También. A otra, también, también, que a lo mejor también. vaya usted a saber, oiga, ¿quién sabe? Hasta en tu medio, en el catalán.es, vamos a hacer un poco de, de proselitismo de, de, de, de los nuestros. En el catalán.es, ponedme ahí Nara, por favor, las do, los dos pantallazos del catalán.es, habéis recogido algunas cuestiones que me decías, oye, quiero, quiero comentar esto porque es que no deja, no deja de tener su gracia. Ponedme, por favor, los dos pantallazos de, del catalán.es y si no me lo, me lo vas cantando tú, Sergi, la información que llevabais hoy. Ahí está. Bueno, pero ¿cuál? El el Barça hace descuento era, era, era en la, las la, entradas en la escuela, a los la, radicales la, de la plataforma Perla la lengua. Bueno, eh, para los, bueno, para la gente, los buenos amigos de, de los intocables que no, se acuerden, esta entidad, plataforma para la lengua es aquella. Que se hizo unos estudios que, entre comillas, que consistían en espiar en qué lengua hablaban los niños en el patio sin que los padres los lo supieran. Metían a gente. O sea, usted imagínese que a usted, un honrado ciudadano que vive en Burgos, en Zamora, en, Andal en Marbella, sí. en Lugo, se entera de que hay unos tipos que nadie sabe quiénes son, sin que usted ni, sin que usted, ni los maestros lo sepan, se meten en el patio. Y se ponen, a, teóricamente, a escuchar en qué lengua hablan los niños. Pero bueno, usted entra no sabe qué, qué están haciendo allí. Pues esto lo hicieron para hacer un informe sobre la lengua que se habla en los patios. Obviamente para intentar decir que se habla mucho español y lo que hay que hacer es hablar más catalán. Pues estos señores que tiene las subvenciones de todas las administraciones públicas catalanas, de todas, escandalosas, escandalosas, reúnen millones de euros entre todas, pues resulta que el Barça, pues de, de, de, dentro de estos acuerdos que tienen con entidades, pues para un partido importante de, de la Euroliga, la, la, la Copa de Europa de, de baloncesto, les hicieron un 30% de descuento. Un 30% que no está nada mal por ser socio de una entidad hispanófoba. Bueno, pues eh, por, por tanto, no, no es extraño que luego a Laporta diga en la rueda de prensa que están atacando a Cataluña. Claro, si te, tus, tus amigos son esta gente, o la gente de Omnium, o, o, la, o de la NC que tiene el Camp con pancartas de España es un estado fascista, como les, les hemos visto en muchos partidos de Champions, pues por tanto, ¿qué vas a decir? Está, está meridianamente claro. Oye, Sergi, eh, hay una cuestión sobre la que eh, tenemos que incidir, que es con la que, con la que arrancábamos y que nos parece absolutamente intolerable. Ponedme el otro pantallazo que tenéis ahí, que es una nota de prensa, digo en lenguaje interno nuestro de escaleta, y tú me vas a ir explicando exactamente qué problema habéis tenido con la librería Blanquerna de Madrid. Yo te lo explico, la librería blanquerna de Madrid, como saber, como, bueno, por pues si no sabéis, os lo explico, es la delegación del gobierno de la Generalitat en Madrid, o sea, es la sede, digamos, que cuando viene Artur Mar, cuando viene Aragonés o antes o Quintorra o antes Puigdemont y da una, da una rueda de prensa en Madrid, la dan en, ese, en esa sala, que aparte es un centro cultural que monta exposiciones y tiene una librería y montan... Presentaciones. De hecho, yo he presentado allí libros y además he, he presentado libros con con, bueno, con personalidades no, no nacionalistas, como Jordi Cañas, como el mismo Joan Ferrán, que muy es el claro. autor de este libro que hablaremos, hasta Albert de ella. Es que Albert Boadella yo le he invitado allí, no tiene, no ha habido ningún problema. Los anteriores delegados de la Generalitat nos han dejado presentar libros, insisto, y había, y había, y había delegados muy nacionalistas, como Gorcanor, que es una persona que a muchos de ustedes les sonará, que es muy nacionalista. Pues nunca hubo problemas. Ahora hay una señora que se llama Esther Capella que va de número 3 en la lista de Res para el Ayuntamiento de Barcelona y ha decidido que este libro no se puede presentar allí y nos han, nos han denegado la, la solicitud con un correo de una línea diciendo que no se puede puedes pensar, bueno, igual es que no, han cambiado la línea y ya no se presentan libros de, de temática política pero es que la delegada, esta, esta señora Esther Capella, hace, me, hace un mes presentó un libro que se llama Low que, es, que es algo que está dedicado al a la persecución judicial, según ellos, de la justicia española sobre el separatismo. Y el autor es un señor que es de Esquerra Republicana, que es alcalde de un pueblo que se llama Villasar de Mar. ¿Qué significa? El 4 de febrero se presenta un libro a favor del procés e insultado a la justicia de nuestro país... Y luego un libro como Mi brazo friki de la Prusés, que es el libro que queríamos presentar, que es un libro satírico e irónico sobre las figuras. De hecho, bueno, lo tengo por aquí, me parece. Es, que es un libro que lo que intenta, es, es insisto, es de, un, además es de un exdiputado socialista que se llama Joan Ferran, que no es, no es nacionalista, pero que es una persona que, es, que vamos, que no, no es... Yo, por ejemplo, puedo estar a su derecha, pero él, teóricamente, está en posiciones más templadas, aunque en el tema nacionalista es, un, realmente es un, una persona muy contundente, por eso le he los libros, obviamente. Y han dicho que no, que un libro que se mete con Pilar Raola, que se mete con Quictorra o que se mete por ejemplo con personajes tan emblemáticos como los astrólogos por la república, porque hubo astrólogos por la república catalana, si no lo sabían ya le informo, pues que ese libro no se puede presentar en la Blanquerna y con dos narices nos han dicho que no y se han quedado tan anchos. ¿Qué vais a hacer aparte de, de protestar? Bueno, me imagino que, pues pues no lo sé, esto, esto es irreversible, cabe, cabe que reflexionen y podáis finalmente, o si no, pues no sé, tener el acto en, en otro sitio. Pregun, pregunto pregunto qué no lo sé, yo no soy catalán, eh, lo poco que sé de Cataluña lo sé, gracias a, gracias a ti, gracias a Pilar y gracias a otros, a otros amigos, pero eh, po, po, ¿por qué tiene que ser Blanquerna? Digo yo también, hombre, ya sé que tradicionalmente, ya lo has explicado y tal, ¿no? y hemos estado allí millones de veces en un montón de presentaciones, también con, con el bueno de Alejo Vidal Cuadras y con mucha más gente, ¿no? pero, pero bueno, pues no sé, pues oye, a lo mejor os, os podéis ir a otro sitio, eso sí, denunciarlo y amplificarlo para que la gente sepa... ¿Cuál es el pelaje de estos sujetos? No, sí, sí problema no hay. Sí, bueno, de hecho, acuérdate que el libro anterior que presentamos, que fue el de Los catalanes y tenemos rey, sí, lo presentamos sí. en la Comunidad de, la, de ¿En Madrid. La Comunidad sí. de Madrid? Por supuesto que buscaremos otro sitio. Queríamos hacerlo en La Blanquerna porque todos los libros de Joan Ferran los hemos presentado en Madrid, en La Blanquerna, y era por seguir la tradición. Si no nos quieren, oye, Madrid es una ciudad llena de, llena de, llena de personas que aman la libertad y la tolerancia frente al fanatismo de carrera republicana y no tendremos ningún problema en encontrar otra sala. Es eso. Por lo tanto, oye, nos, nos, nos duele más que nada por, por el doble rasero. Pero oye, que Madrid es una ciudad libre, no es como Barcelona, por lo tanto, no estoy preocupado. Bueno, pues me alegro muchísimo de que así sea y, y queda constancia de, de tu denuncia, hace un rato ha quedado constancia en, en nuestro otro programa, La Retaguardia en Periodista Digital y también aquí ahora en los intocables de, de distrito. Sergio Fidalgo, que te veo, te veo en forma, no sé si te pasa lo que a mí, la vitamina, la vitamina D que recibimos a través del sol nos anima, cada vez hace mejor tiempecito, hay sol y si no fuera por la basura esta del, del poli, ¿no? de la que, que a los alérgicos nos destroza… Es esto nos anima mucho y como te veo animado, pues que pases una buena semana, pero que estoy seguro de que antes tendremos oportunidad de comentar este y más aspectos informativos. Cuídate. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y un beso para, para, para Pilar. Pilar, te ha tocado. Eh, no sé si quieres comentar algo de, del, del Barça, que, es más, es, más que, un, más que es más que un club. Es más que un club. que un club, Bueno, yo, yo de fútbol entiendo poco y nada. Entre no, poco bueno, pero y como nada. Fenómeno, como pero fenómeno, como fenómeno, como fenómeno el está claro, es de menos aquí. O sea, el, el fútbol y el Barça en este, en este caso ha sido utilizado por el gobierno separatista como un elemento también diferenciador y como un elemento de, de, de crear conciencia de, de pueblo. ...en Cataluña, o sea, esto es es que un club, ¿no? O sea, era algo más que un equipo de fútbol... ...entonces era el referente, tenemos el español... ...que Sergio nos ha hablado, yo era simpatizante... ...simpatizante de eso, ¿de qué equipo eres? Yo siempre decía, del español, aunque de fútbol lo entendiera... ...pero precisamente por, por ese... Porque te daba a ti por saco el supremacismo, Exacto. en esto como tantas otras cosas... Exacto, para y ser buen catalán, historia. claro, allí te dan carnets... ...de cómo hay que ser un catalán, un claro. catalán tiene que ser del Barça... ...tiene que ser, ir a la Muraneta por lo menos una vez en la vida... Y antes era votar a Pujol y ahora ya, o sea, luego tú, tú cogió la supremacía es que republicana, bueno, y a los, de, a los convergentes, pues como se pelearon un poquito, pues estaban un poco como vistos menos héroes. Yeah. Eh, pero yo, yo es que nunca he comulgado con ninguno de esos requisitos, o sea que debo, no debo tener el carnet si es de buena esta catalana. gentuza, y antes lo, lo decíamos, y ahora voy a abrir también la mesa, es que esta gentuza se mete en los aspectos más íntimos, le pasa un poco lo que a la izquierda, por eso si quieren. Tanto de tu vida cotidiana, cuando tus nenas eran pequeñas y les hablabas en el parque para darles la merienda después de salir del colegio en, en español, había mamás que te miraban mal. Esto me lo has contado a mí muchas veces. Sí, sí, pero solo para acabar una cosa del Barça: el victimismo en Cataluña ha funcionado y, y entonces el, el Club del Barça, que es el Club del del procés, pues yeah. también utiliza el victimismo. Pues también el... era el club de, de Franco hace 50 o 60 años y de, yeah. de Samaranch y de tal. ¿no? Eso, eso, eso se les olvida. perdón. La libertad que eh, en Cataluña, hombre, a nivel de la calle, eh, afortunadamente en Barcelona la gente hace un poco lo que quiere. Yeah. Pero cada vez hay más conflictos o más roces a, a la hora de afrontar ciertas cosas. Si tú dices, en el colegio eh, mis hijos... Eh, de hecho, yo escribí un articulito en el catalán sobre el tema del catalán en los colegios que he inspirado en una vivencia muy cercana. Entonces, cuando explicas, oye, es que mmm, yo no tengo libertad para que mis hijos hablen en el idioma de, del país, en, en español, eh, pues te dicen, no, oh, no es así, estás equivocada. O sea, la gente realmente vive una realidad, están convencido de que, eh, de que no pasa en Cataluña esa, a, esa vulneración y esa conculcación del de los derechos de los ciudadanos. Y, de verdad, están totalmente alienados. Y, y, oye, a ver si despiertan un poquito. Y esto que decía de la plataforma para la lengua, eh, me me, siguieron en, me miraron mi perfil en LinkedIn, tengo miedo, tengo miedo, esta gente está muy loca, ¿eh? O que sea... miraron, que llegaron a mirar tu perfil en LinkedIn, sí, o sea, bienvenido al club, yo cerré el otro día pero... mi LinkedIn y, y esto igual aquí no lo he contado, sí, ya no lo sé, creo que lo dije el otro día, pero no sé si estábamos en air o fuera de tal, porque se me estaba llenando de ratas. De ratas, ¿eh? y yo no soy perito informático, pero hombre, me fijo, ¿no? Y se me estaba llenando de gentuza. Y dije, fuera, porque a mis 52 años dije, ¿para qué demonios, con todos los respetos a la red social? A lo mejor dentro de dos años, cuando. Si, si parte de la escoria se va de este país, pues lo puedo volver a abrir, pero se me llenó de ratas. Sí. O sea que te vigilaban a ti sí, también. Mira, cerré mi LinkedIn por cuestiones, de, bueno, cuando estaban ciudadanos y tal, por cuestiones políticas. Y lo volví a abrir hace dos semanas. Y claro, como allí es que no toleran la discrepancia en Cataluña, no se tolera. No hay libertad para expresarte. Mira, la enfermera, lo que ha pasado con la enfermera allí, un, un, ¿qué, qué le dice? un interrogatorio de 50 minutos como de la Gestapo. Sí, como. O sea, dicen, utilización del espacio público, utiliz... pero si es lo que hace el gobierno catalán desde hace décadas, sí, la utilización bien. del espacio público. Está claro. Turno rápido porque no nos quedan muchos minutos, José María. Bueno, eh, lo que con normalidad es el asalto a la intimidad y a la libertad personal ¿no? Y, y no puede haber nada más grave que manipular a los niños, manipular las escuelas, adoctrinar con la lengua y por tanto eso es la antesala del nacionalsocialismo ya lo hemos vivido en épocas oscuras de la historia, que es tratar de dirigir a las sociedades colectivizándolas y en este caso a través del de nacionalismo y que a veces incluso a través de un club de fútbol se trata de adoctrinar a una sociedad Está, está claro Alfredo, ¿qué te sugiere Alfredo, todo cuando esto? Cuando individuo que le preguntan que no tiene un... Que tiene todo mundo culpa menos él esa culpa está franco. como he dicho, que dice 60 años del de, de, de, de Madrid, que viene aquí el y Felipe II y Viriato. Bueno, pues eso, y cuando le preguntan que por qué multiplicó en su mandato, hasta por cuatro el dinero a pagar al señor Negreira y a su hijo, eh, dice porque se han incrementado las competiciones cuando no ha habido cuatro, cuatro competiciones más de las que había. Por tanto, digo que a mí, como ha dicho Sergio… Eh, no es un mitin, es una no respuesta a nada y poner el ventilador y todo el mundo culpable menos él. Ha tardado dos meses, por tar, tarde y mal. Así que yo creo que le van a poner a bajar de un burro y ha demostrado la poca capacidad humana para poder defender una, una, un proyecto y dar explicaciones al respecto. Mira, un segundito, Carlos, te voy a pedir y ya voy a cerrar el proyecto. Te voy a dar el, el minuto los dos minutos de oro para cerrar. Ponme el pantallazo del, del artículo de, de Pilar, al que se refería hace unos minutos. Pilar Castellano, esta, bueno, lo he sacado de su, de su Twitter, porque lo he sacado un poco apresuradamente, eh, lo podéis consultar o en el catalán es buscando Pilar Castellanos o yendo a su cuenta de Twitter. Es por su bien y ahí, recuerda, lo que narras es precisamente hablas de estas cuestiones. Exacto. Y, y, y además es que es algo real. Lo que sorprende es que no es ficción. Esto ocurre. Uh -huh. Y sigue ocurre. ocurriendo. Y sigue ocurriendo. Y es intolerable. Eh, y hay esperanza bueno tú hace muchos años que vives en Madrid eh, ¿no? como sí, llevo... Muy sabido pero pero hay esperanza hay yo quiero pensar que sí pero a veces que lo veo muy negro porque porque es que es tal eh, la, esa lluvia fina descargada sobre los ciudadanos catalanes que realmente tienen el cerebro, o sea, a ver, ¿cómo te he comido? Es que he comido, adoctrinado. Totalmente. Es adoctrinamiento y el adoct luchar contra el adoctrinamiento es muy difícil. Es muy difícil. Don Carlos García Barret, le doy a usted los dos minutos de oro para rematar. Bueno, eh, yo lo que puedo decir es que tengo, yo tengo familia en Barcelona. Eh, de hecho, mi abuela paterna de apellidos Puch decir, apellido Puch es... Arán. No, mi apellido, mi apellido es inglés. Por parte de madres ah, inglesas. Pero, sin embargo, eh, yo tengo familia, mi abuela por parte de padres es Pucharán, de apellido, o sea, que son gente de Granollers sí. y es verdad, y, la, y además la palabra es la que ha dicho ella, esa lluvia fina, o sea, es que es un martillo pilón que donde vayas socialmente te excluyen. Porque ya te miran mal, o sea, directamente... Eh, tengo muchísimos amigos en muchos sectores que es que, a ver, me hablan siempre de la suerte que tenemos aquí, que tenemos una total libertad, aunque ellos evidentemente en Barcelona siempre ha sido una, ha sido una ciudad súper muy muy avanzada sí, para todos, para muchos, muy todo, pero cambió desde que entró este gobierno en Barcelona, que empezaron a cambiarlo todo, entró Colau, que parecía que iba a ser la salvación de aquello y ahora pues nadie la quiere y evidentemente están todos agobiados. Tengo muchos amigos que se han bajado a vivir a Madrid, que han montado aquí sus empresas y que están facturando incluso fuera de España porque están allí totalmente aplastados. O sea, es increíble. Esperanza, yo lo veo muy negro. Yo lo veo muy negro. Última, última, porque sí, se, se lo pregunto y a lo mejor en esta mesa yo creo que no se lo he preguntado nunca, pero Pilar Castellanos, que es socia fundadora de Sociedad Civil Catalana, 30 segundos y nos vamos, eh, bueno, pues estuvo en la cocina, ella y muchas más personas, lógicamente, de aquellas dos grandes manifestaciones que en octubre de 2017 sacaron. No fueron dos domingos consecutivos, pero un domingo y a los 15 días o las 3 semanas, a, do, a un millón de personas y, y después en la segunda otro millón de personas a las calles de Barcelona. Una cosa que ni habíamos visto jamás, ni podíamos imaginar, ni por asomo que fuera a ocurrir, Pilar no es que lo viviera, digo, sino que además estuvo en todo el aparataje de, de, cómo, de cómo se gestó todo aquello. Eso hoy en día lo hemos hablado tú y yo muchas veces, Pilar, sería muy complicado de nuevo, ¿no? Sí, eh, sería, bueno, tampoco se puede tensionar constantemente a la población, ya, ya, ya. es cierto, eh, aquella fue una situación, claro, fue una situación muy puntual fue muy importante para la ciudad de Barcelona especialmente, pero para toda, toda Cataluña, porque se rompe eso que llamamos la espiral del silencio, porque es cierto claro. que cuando hablaban los, eh, los separatistas, eh, quien no, se, no es separatista callábamos, muchas veces callábamos, pues porque tú, lo que tú has dicho, esa exclusión social existe, entonces un poco callas cuando llevas al niño al cole, pues para que no le señalen, callas, cuando vas al médico y te dicen, a mí, esto me pasó a mí, me dice una enfermera, oye, ¿y tú por qué no hablas catalán, que es el idioma sí, claro. como de la élite? ¿no? Claro. Y dices, pues ese tipo de cosas existen y callas y no dices, mira, eh, y vas callando. Porque no están en el mundo, están claro. solamente en Barcelona. Y, claro. y fue una ruptura no de, de ese silencio y, y, y todavía, o sea, seguimos. Y siguen allí desde Cataluña denunciando gente como Sergi Fidalgo desde El Catalán. Eh, muchas personas siguen arriesgando incluso sus puestos de trabajo o que no le o que no reciban subvenciones de la Generalitat. O que parte o sea, de su familia así. les haya dejado de hablar o de sus amigos. Exacto, exacto. Y por ejemplo tú cuando dices tengo apellidos catalanes, yo no, María del Pilar Castellanos Castillo. Claro. Pero soy tan catalana. Claro. Como quien tenga 200 apellidos catalanes. Claro, Dejemos de preguntar cuáles son tus apellidos, de dónde española? vienes, de dónde no. Nada más. Porque... He... Eso es hacerle el favor claro. a ellos. Claro, estrés de española, no hay más. Está claro. Pues hasta aquí hemos llegado. Don José María García, secretario de Vivienda del PP de Madrid. Muchísimas gracias y espero volver a tener la oportunidad de verle por aquí. esta es su casa? Ojalá. Cuando usted quiera, Pilar Castellanos. Gracias. Un placer. Hasta la próxima. Alfredo Perdiguero, ¿qué te voy a decir, hermano? Que, que esta es tu casa y vuelvas cuando quieras. Gracias, Eurico. Carlos García Barret, te digo lo mismo. Hasta la semana Muchísimas que gracias. viene o hasta, cuando, placer, hasta cuando tú quieras. Gracias también a todos ustedes a todos vosotros. Mañana martes 18 más y mejor. Hasta mañana.